Bueno, pues así como me ven con lentes y sin lentes, que acabo de perder los, los otros lentes, no los encuentro, pues yo soy Alicia Mejía. Mm, por donde quiera que le busque, todo el mundo me diría que soy una anciana, pero es una cosa que a mí no me gusta. De acuerdo a mí, tengo 59 años, recién cumpliditos, con tres hijos, uno de 54, uno de 53 y uno de 51. ¿Cómo lo hiciste? Cuando me <risa> mm, hacen cuentas, me dicen, ¿cómo? ¿Que usted es 59 y 5 54? Pues sí, pero el problema de 54, pues es de él, no mío, el mío solo 59. ¡Ja, <risa> Pues sí, cada vez su problema tener 54, pudo haber, puede decir que tiene treinta y tantos, ¿no? Pero pues ese es su problema. El mío es que son 59. Pero si avanzamos el tiempo rápido, pues ya paso de, de los 75 años y creo que ahí me estacioné. Ya este año cumplo 77. Y aquí ando que parezco una chiva loca. De esas que andan allá en los cerros con mucha nieve y brincando de un risco a otro. Eh, a veces eh, feliz a veces triste y preocupada hoy estoy preocupada uno de mis hijos este, es trasplantado de riñón y anda con problemas está hospitalizado Entonces, ya va a tener nieto, su primer nieto está? ahorita no puede fui maestra por muchos años muchos, muchos años um, creo que nací para el servicio no lo entendí hasta hace en esta pandemia, lo vine a entender, que para eso nací, para, para servir. Y creo que escogí la carrera específica para, para hacer lo que me apasiona, lo que me gusta y vivir de ello. Fui maestra 41 años. Me preparé lo que pude, todo lo que pude. Al autobús que pasaba, pues me subía, que pasaba un tren, me subía, que un avión, pues me subía. Y bueno, así llegué al doctor, a ser doctor en educación. Di clases en universidades, di clases a maestros, maestros ya formados, ya trabajando. Y un día a los 41 años me, me dio el señor doble, doble pensión, doble jubilación. El primero de octubre yo firmo mi prejubilatorio y el 29 mi esposo muere, o sea que de viuda. Ahora este, vivo sola y como les diré, tengo tres hijos y siete nietos, cuatro hombres y tres mujeres. Eh, tengo dos bisnietos, una niña y un niño y vienen dos niñas en camino. O sea, mi familia nació cuando conocí a mi esposo, creció cuando nacieron mis hijos y se expandió. Ahora está expandida hasta la cuarta generación. Entonces le digo, fui maestra por muchos años, pero ahorita creo que ya, ya dejé de ser maestra para convertirme en escritora. ¿A qué horas? ¿Cómo? Esto, ¿Quién sabe? Es, eso es lo que queremos escuchar de ti. Estamos, pero, ansiosos de escuchar de ti, de tu libro. ¿Cómo nació ese libro? bueno, yo le, me gusta mucho leer siempre traigo en en, este, en el cuaderno en la bolsa un libro siempre ahorita traigo el magnífico el gran cerebro en mi bolsa eh, y siempre oí hablar del, del amor yo soy una mujer enamorada enamorada me preguntaba el psicólogo, el psiquiatra, la otra psicóloga los amigos, ¿pero de quién estás enamorada? Pues estoy enamorada. Enamorada de la vida, enamorada del amor. Eh, digo, ya estoy cansada de vivir. Es como 100 sí, días me siento cansada de vivir. Son 76 años. Pero no me quiero morir. No estoy preparada para morirme todavía. Porque en cuanto siento un dolor de cabeza, pues córrele al doctor, ¿verdad? Ah, ¿Cómo nació? Uh, por consejo de mi esposo me dijo Alicia si yo me muero antes que tú no te quedes sola busca compañero y arrebata si es necesario arrebata no te importe si es soltero, casado, divorciado viudo, dejado o, o lo que sea pero no te quedes sola porque es muy triste la soledad cinco años no lo no no subí de soledad porque una chica trabajó conmigo por 50 años pero un día tuvo que irse y se fue. Y entonces sí me quedé un año sin, sin compañía aquí en la casa. Claro, me cambié de casa, tenía una casa muy grande, porque convergían ahí las familias de mi esposo y la mía, en las épocas de vacaciones. Pero ahora ya mi casa está de soledad. Entonces este, pasé un tiempo solo Y entonces entré a un, a un grupo como administradora, es un grupo de oración, de pues no de oración, pero de filosofía, una filosofía aplicada a la vida. Y pues ahí me encontré una persona que no cuajaba conmigo para nada, para nada, en ningún aspecto. Éramos como polos apuestos, opuestos. Y siempre decía yo, eh, les tengo un trastecito cerrado, sellado con agua y aceite. Lo quitaba y le decía, mira, ¿ves? ¿Ves todas las burbujitas? Eres tú. ¿Ves todo la demás que está donde están las burbujitas? Pues esa soy yo. Se aplacaba, lo único que podemos hacer, jugar a entretenernos. Pero bueno, un día se dio. Entonces, como les decía, siempre andaba yo buscando cosas, conocimiento en los libros. Ahora que me quedé sola, sin el esposo, me quedé sola, sin mi compañera de trabajo. de de tantos años, conocí la soledad, realmente lo que es la soledad, no lo que dicen los libros, sino lo que se siente. Y entonces empecé a pensar en las personas de la tercera edad, de la cual yo ya formaba parte. ¿Qué pensamos las mujeres, las personas en esta edad, hombres o mujeres? No importa. Pensamos que estamos solos. Ahorita en este momento le acabo de mandar un mensaje a mi nieta, aquí la tienen ustedes nos acabamos de comunicar y le estoy diciendo está enfermita y le digo te quise acompañar, dijiste que no claro, ya llegó un momento en que ni ni de compañía servimos los viejos, generalmente eso es lo que pensamos como personas mayores a determinada edad porque nuestros hijos ya, ya se casaron ya se fueron, formaron otros nidos no nos necesitan, son autosuficientes es ley de, de vida mm. también de de vida. perdón es ley, de vida. es ley de vida es ley de vida pero lo sabemos mentalmente pero emocionalmente no lo esperamos y lo venimos a comprender cuando ya estamos ahí entonces la soledad la tristeza nos sentimos abandonados emocionalmente yo he llorado mucho y mis hijos me decían madre ¿por qué te sientes sola? tienes una familia muy grande pues sí, pero ustedes se van ahorita y ¿quién se queda conmigo? esa es la soledad que no me gusta y entonces, bueno, pues nos entendimos, vivimos una etapa muy bonita, mucha reflexión, y creo yo que, que eso de esa experiencia la podemos tener todos, porque no es necesario tener un amor, tener un novio, tener una persona que te haga compañía, simplemente enamorarte de algo, de algo y hacerlo tuyo. Cuando tomé un curso en Argentina sobre la cuestión emocional, me decía que entre las actividades que hicieron era ir al otro día a obsequiar algo a la gente. Y había entre ellos una persona ya grande, un hombre ya de casi 70 años, una chica que casi cuadripléjica, este, que a ver qué iban a dar. El señor dijo, ah, yo ya sé qué voy a dar. Voy a sembrar, como a mí me gustan mucho los geranios, voy a hacer retoños y voy a sembrar geranios. Y cuando ya estén este, vivos, ya con vida, pues voy a poner una mesa enfrente de mi casa y todo el que quiera llevar geranio, se lo lleva. La niña cuadripleja, dijo, yo quiero que me pongan, no hablaba bien, Tenía la persona que, que la acompañaba, traducía. Yo quiero que me pongan en la calle del centro, en la mera, la más transitada, porque voy a repartir besos, muchos besos, muchos besos y sonrisas. Y una jovencita dice, yo ya sé lo que voy a dar. ¿Qué vas a dar? Los besos que nunca he recibido. Y dice, ¿cómo que vas a dar los besos que nunca he recibido? Sí. ¿Y por qué vas a dar besos que nunca has recibido? Porque pues no me los he recibido, no me los han dado. Pues yo los voy a dar, ¿para qué los quiero? Dice, bueno, ¿has recibido un beso? No. Entonces no puedes dar nada porque no tienes nada. Entonces creo yo que muchos de nosotros tenemos mucho que dar de nuestra edad, o de la edad mía, tenemos mucho que dar. Pero nos encerramos en el que ya estamos viejos, podemos tener la oportunidad de volver a amar pero no la negamos. Simplemente mi mamá me dijo, digo, oye mamá, y si me encuentro un hombre que, que me guste, ¿qué onda? No, tú ya no tienes derecho. Bueno, y si lo agarro, no vuelvo a tu casa. Pero mamá, ¿por qué? Porque tú ya te, ya te acabaste lo que te tocó. Y mi mamá murió y yo me quedé. Entonces, digo yo, ¿por qué no darnos la oportunidad? Entonces, cuando hablamos de hacer a escribir un libro, pues yo ya lo tenía escrito, eh, no, como, no como libro, sino como una parte del trabajo que realicé durante un año de gestión como, como administradora del, del bar. Eh, llevé una especie de, una bitácora. Entonces, cuando se presentó la ocasión, saqué todo lo que era mío y le fui dando forma una forma de novela una forma de historia pero no no buscada en libros una historia vivida realmente vivida con sus cosas bonitas con sus cosas un poco fuertes pero traté de suavizarlas con con la literatura ¿verdad? con palabras bonitas con frases gratas y dije yo bueno si esto yo pude hacerlo que me inventé mujer de un solo hombre de jamás volver a tener un esposo cuando fuera viuda y pues ahora ya andaba en eso entonces si yo pude hacerlo ¿por qué no pueden hacerlo los demás? hubo un tiempo que después de esto estuve separada dos años yo creo estuve sola, realmente sola sufro la soledad, no me gusta ¿qué me inventé? me inventé un jardín me, una, ...me inventé mis damas... ...no me las inventé sino que las cultivé ...mis damas de noche... ...de las que habla el libro... ...entonces... ...en eso me distraigo con dos cotorros... ...y un perro... ...entonces la vida se me hizo menos pesada... ...y me iba al cine sola... ...me iba al café sola... ...me iba a comer sola... ...y muchos de nosotros... digo ...lo digo por las amigas que tengo... ...algunas amigas que tengo... ...no quieren salir solas ni al cine ni a comer porque ya están grandes y no, nunca estamos grandes siempre estamos jóvenes si estamos dispuestas a vivir la vida no a dejar que la vida nos viva entonces de todo eso habla mi libro de todo eso habla mi libro mi libro es algo muy especial que toca un tema que realmente muchas mucha, pocas, pocas personas lo han tocado en el sentido de hablar y un tema que nos atañe a todos, porque todos, gracias a Dios, llegaremos a mayores, si Dios quiere. Y eh, entonces, yo sé que a ti te ha hecho, te ha llenado la vida poder también escribir, porque has conocido mucha gente. Yo también he llegado a conocerte a ti por medio de la escritura, a pesar de que no nos conocemos en lo físico, hemos tenido mucho contacto. Así que, ¿qué más nos puedes contar tú acerca de, de este libro que, que ha impactado realmente a muchas personas? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Te puedo contar que este mis hijos ya me decían, mamá, tú sabes muchas cosas, yo puedes... He, te he tenido una vida increíble de adelantarme al futuro, adelantarme al futuro, al futuro y de tomar la muerte de frente de la mano. No para mí, sino para entregar a los seres que se van. Entonces, ver mi futuro y como lo vi, lo vivo. Entonces, este ha sido increíble mi vida. Y me dicen mis hijos, me decían mis hijos, ¿cuánto escribes un libro? Ay, pues no sé, mi hijo. Tienes mucho de qué hablar, pues sí, pero, ay, no. La cosa está en que esperaban ellos un libro, no lo que yo escribí, verdad, no la novela que yo escribí entonces ese era el primer el primer reto que vencer el juicio de los hijos ese juicio sí. era el que yo más temía entonces este pues eh, dije yo ¿para qué libro? ¿para ser más rica? rica ya soy, tengo salud, tengo vida tengo vida, tengo salud tengo una grandiosa familia tengo una comunión muy fuerte con, mi, mi familia tiene una comunión muy fuerte, todos son profesionistas ya, más, menos la más chica, que tiene 18 años, de las nietas. Entonces, este, tengo mi pensión para mí solita, y pues digamos tengo mi pensión de viuda y mi pensión de trabajadora, yo tenía dos trabajos, de manera que tengo dos pensiones. Entonces, realmente, no necesito un libro para tener más dinero, sino que como fin trascendental de mi vida fue compartir. Compartir y que mis compañeros para que mis compañeros vean que no hay por qué encerrarse. No hay por qué no ir al café solos. No hay por qué no ir a cenar a comer solos. No hay motivo. Ir al cine también solos no nada nada nada podemos dejar de hacer. Eso si sí vivimos la vida. Ahora si dejamos que la vida nos viva, simplemente estaremos sentaditas tejiendo para los nietos o los bisnietos en mi caso. Pero no. Entonces, ¿por qué fue este libro para compartirlo con mis compañeros de la tercera edad? Para que vean que estando vivos pueden hacer muchas cosas y no es nada más tener un hombre a tu lado o la mujer o el hombre tener una mujer a su lado sino buscar en qué, de qué enamorarse. Yo estoy enamorada de los viajes. Ya te dije, nada más deja que, que se acabe esto y me voy, a, me voy a Noruega a conocerte. Sí, por supuesto. Y luego conocer a conocer a Mari también. No, no, yo estoy puesta ya para viajar. Y, y luego también al Perú, tú. No, no, yo estoy puesta ya. Es, una, es un amor que nace de que si yo me pongo a visualizar que voy en el avión, yo siento que voy en el avión y veo todas las nubes y veo todo lo que hay abajo. Mm. Entonces, de ahí nace el amor. Estar enamorado de la vida. No dejar Mira, que la vida eh, te enamore a ti y te siente. Alicia, hay un comentario aquí que me gustó mucho. Dice, el problema es que no nos gusta la soledad, pero la soledad es hermosa y hay que sacarle provecho, dice una amiga mía. Y es verdad, a veces no, nos frustramos porque nos sentimos solos, pero ¿por qué no sacamos este provecho de decir, ok, oh, estoy solo, puedo hacer muchas cosas? Y hay gente que está casado, que tiene hijos, ay, que no, nunca me dejan un tiempo para mí solo. Y cuando lo tienes, no lo aprovechas. Cuando lo tenemos, no sabemos qué hacer con él. Justamente. No sabemos qué hacer con él. Y a veces perdemos por lo mucho, por cosas poquitas pero bueno es la vida verdad como tú dijiste es ley de la vida no hay otra simplemente este es como te ves me como te ves me vi como me ves te verás así va a ser siempre pero por qué, per, ¿por qué dejar que que así me vean si yo puedo puedo verme yo de otra manera puedo buscar la mano. ahorita porque me acabo de mojar el pelo y pero a mí me gusta ponerme mis, mis, mis tubos me gusta pintarme me gusta arreglarme y salir como cuando iba a trabajar. A ti te gusta vivir, me gusta vivir. Me gusta vivir, sí, vivir. Realmente gusta? me gusta vivir. ¿Alguien quiere preguntar, quiere saber algo? Cuéntame. Eh, Mari dice, eres una mujer admirada, Alicia. Que Dios te bendiga mario tan linda, siempre tan linda. Gracias, gracias, Mari. Dice mi amiga Milvia, dice, habla de tu libro. quieres saber más de tu libro. Ah, bueno, que me diga qué quieres saber de mi libro. ¿Qué es lo que quieres saber? Que ya no lo ha leído, entonces no puede saber. Bueno, ¿qué puedo decirte de mi libro? Vas a encontrar, este, partes como eh vas a encontrar eh, varios aspectos. El cortejo. El cortejo a esta edad que tenemos nosotros, ya no es, bueno, el cortejo que tienen ahora los jóvenes, ya no es como, era, fue, el, como, como fue el nuestro, como pudo haber sido el tuyo todavía. Pero nosotras las personas mayores al cortejar, Volvemos a hacerlo como cuando fuimos jóvenes. Es hermoso vivirlo. ¿Qué otra cosa tiene? La relación de pareja se, se aprecia más. Claro, es muy difícil porque todos traemos un pasado y todos traemos un carácter muy fuerte y unas creencias muy arraigadas. Y pues es difícil. Tú sabes que es difícil quitar esas barreras. Eh, también trae... Habla sobre la importancia de tocarse. Hace muchos años me impactó un correo, cuando estaban de moda los correos por, por correo, los, divide, los videos por correo, un video que hablaba de, tócame, cuando pases cerca de mí, por favor, tócame, sido ser tocado. Decía un viejito, ¿verdad? sido tocado. Nieto, cuando vengas aquí, dame un beso, por favor, necesito un beso para para volver a, a, a congeniar con la vida entonces se me, se me quedó muy grabado ese video me hizo llorar entonces este digo yo que a esa edad nos sentimos eh, eh, relegados emocionalmente o sea yo me acuerdo por ejemplo cuando mis niños ya, estaban, ya estuvieron grandecitos, mi abuelita todavía vivía y tenía arruga tras arruga de lo viejita que estaba entonces denle el beso a su abuelita y mmm, batallaban para darle el beso a ese rostro tan marcado de vida ¿verdad? entonces pues, uno llega a sentirse abandonado emocionalmente no porque nos abandonen sino porque ya no estamos en la vida de los demás ¿qué más trae? bueno, la importancia de acariciarse de besarse digamos Habla del sexo a esta edad. Son 76 años. Habla del sexo. Como le decía una, me decía un amigo psicólogo que estaba trabajando con, en terapia con él, me dice, ¿qué crees Alicia? Tengo un, un amigo, un, un cliente, viejito, tiene 70 años, pero tiene un carácter que. uff. Y otro día me dice. ¿qué crees Alicia? que vino mi cliente y venía eufórico con una cara diferente ¿y por qué crees? ¿lo tiene novia? dice sí ¿cómo lo sabes? Es el cambio Y va a preguntar ¿cuántos años tiene la novia? pero ya no, ya no alcancé porque él me dijo y la novia tiene 64 años ¿y tú crees? van al hotel y se ríe a carcajada mi amigo psicólogo van al hotel ¿A ¿qué crees que van al hotel? a ver Marco dime ¿A qué crees que van al hotel? Ay, Alicia, pero a esta edad, pues sí, van a ser el amor. Y, pero no es el amor que tú haces ahorita con tu esposa. No es el amor que hiciste a los 16 años. No es el amor que hiciste la primera vez. Ni el amor que hiciste a los 50. Es otro tipo de amor. Es tocarse la mano, estar tomados de la mano, estar abrazados, pegaditos es, eh, es eh, acariciar y decir te amo y decir soy feliz contigo o estoy feliz aquí eso es, a eso van no lo pueden hacer en otro lado porque ni en la casa de ella ni en la casa de él pero hay un espacio neutro en el que sí se puede y eso revitaliza entonces si sí hay sexo no un sexo práctico pero si sí lo hay desde el punto de vista de las caricias. Eh, ¿Qué otra cosa? Y además habla de, un, de una sensualidad, una sensualidad pues eh, casi casi erótica, pero no la sensualidad del artista que en el cine se va desnudando y se va bailando para quitarse la ropa, no, es otro tipo de sensualidad, es una sensualidad más, más inocente, pero al fin y al cabo es sensualidad. ¿De qué otra cosa habla? Habla de reflexiones sobre cómo aprendemos en nuestras vidas sobre el sexo. Aprendimos de diferentes maneras. Yo lo aprendí como pecado. Entonces, para mí mucho tiempo fue un pecado después ya casada lo aprendí como algo agotador que no te deja trabajar muy bien si lo practicas todos los días eh, pero en cambio ahora con libertad es otra cosa, ¿de qué más habla? lo que significa habla sobre lo que significa darnos la oportunidad de experimentar el, el, experimentar el amor a esta edad y además de experimentarlo disfrutarlo con sus pleitos, con sus con sus, sus peleas normales de una pareja ¿verdad? pero es emocionante la reconciliación también como lo como lo fue en su juventud eh, la, habla de la relación de, de la pareja como deleite como deleite no como obligación ay me duele a ver que el cariñito que le está haciendo el esposo para acercarse a la esposa ay me duele la cabeza ay es que tanto dolorida ay es que tuve mucho trabajo ay es que me tengo que levantar temprano desaparece eso de verdad desaparece eh, los mitos sobre la edad y el amor a esta edad ya no tenemos derecho a amar eh, no existe el amor eh, también habla de la oportunidad de mejorar la relación en las parejas mayores y sobre todo es, sobre todo de eso quiero hacer mi curso para la tercera edad también habla de que las parejas mayores que vean que hay posibilidad de nuevas formas de amar no nada más ir a la cama y tener sexo o amarlo porque es mi marido o amarlo porque eso me tocó no, hay otras maneras de amar amar con sensibilidad, amar con sensualidad amar con amor llorar también porque también también se llora y también se sufre como se sufre cuando uno es joven pero vale la pena la experiencia y con todo esto un día me dice mi hijo mi hijo mayor, el que ahorita está este, en el hospital oye madre, yo, yo, creí, yo creí que me iban a rechazar ellos por eso no lo quería lanzar pero resulta que cuando les aviso que soy best seller en Amazon no, calla boca. Todo mundo a presumir que su madre es escritora y es bestseller en Amazon. Y en una de esas, mi hijo mayor me empezó a hacer propaganda. Y me dice mi hijo de en medio, oye madre, ¿y a quién va dirigida, a qué público va dirigido tu libro? Y voy a que bueno, principalmente a los de tercera edad. No madre, estás equivocada. No hijo, yo lo escribí y lo puse para la tercera edad. No, madre, lo pusiste para todos, de los 30 para acá, para todos es, porque la tercera edad les va a llegar, y qué mejor que les llegue preparados. Mm. Eso Tienes es un loco. buen libro. Entonces, eso es todo lo que puedo decir yo de mi libro, digamos. Y no es poco. <risa> no es poco. Eh, realmente todo eso es cierto, porque... A veces vivimos tan con esas, como Antonieta, tuvimos la conversación la vez pasada, todas esas tradiciones que nos han inculcado, que esto es pecado, que esto está mal, que no lo hagas. Entonces, eh, crecemos con eso de que es una obligación que tenemos que cumplir, pero cuando es amor realmente, ya llega a esa edad donde ya no te importa porque no puedes tener hijos, ya no. estás libre, te sientes libre de todas esas ataduras. No muy libre. libre, completamente libre. De verdad, libre Completamente right. uh, Ahorita, en la primera etapa Que tuvimos como pareja Mi hijo más chico fue el que me apoyó El que me dio el empujón Para, para aceptar Y después de nuestras dificultades Y todo, ahorita él es el que no, no me apoya ¿Me ha importado? Sí me importa, claro Pero se lo he demostrado No, no quiere venir No venga yo voy a su casa a visitarlo. Pero, o, sea, o sea, es una libertad que ya nos damos nosotros. ¿Tú tienes nosotros, derecho. Los, los de la tercera edad. No tienes derecho. Y si no lo tenemos, no que nos me, lo damos. Que me lo tomo, claro. Pero quiero que me cuentes qué planes tienes tú a futuro. Me contabas de un curso, de alguna cosa. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué planes tengo? Por lo pronto eh, hacer algunas correcciones, aumentarlo, aumentar el, el contenido, porque me quedé pobre en la, como me dijo en una de mis, de mis eh, exámenes profesionales para titularme, me dijo el sinodal quedó mucha tinta en el en la pluma maestra. Entonces igual con mi con mi libro quedó mucha mucha mucha pluma, mucha tinta con que escribir entonces eso es lo que pienso hacer primero y luego hacer un curso de cursos digitales a través de Zoom como pláticas más que como cursos como pláticas y pues seguir escribiendo ya no tanto sobre la tercera edad sino sobre todas esas cosas bellas que me pasaron me pasaron en el pasado este valga la casi casi, casi redundancia de poder ver el futuro, de establecer metas claras y precisas y, y hacer otros dos libros. Tengo tengo ya empezado los libros, ahora nada más solo falta, buscar, están escritos con la literatura que a mí me gusta, cómo escribirlo, cómo los escribo, pero falta darles un formato, un formato para que, y eh, escrito y se lo di a leer a nada. Maestra de Literatura, y vino conmigo llorando. Dice, maestra, por favor, edítelo. Le digo, ¿qué tienes? Oye, ¿cómo lo voy a editar? Lo escribí, quise compartirlo contigo. No, no, edítelo. Trae tantas cosas, tanto, que este, la forma de usted como lo hace. No era usted la que estaba ahí, era yo la que estaba viviendo eso. Dice, y eso es una enseñanza de vida para el que lo lea. Entonces, ese libro, ese. ese esa pequeña 20, 5 o seis horas nos voy a convertir en un libro para editarlo. Estaremos ansiosos para leerlo, nos, nos avisa todo. Gracias. Qué lindo, qué lindo poder compartir contigo, Alicia. Tienes una mujer con tanta sabiduría, tanta experiencia. Lindo escucharte, sentir que somos amigas, que estamos juntas en esto. Muy, muy bonito. Así que, gracias ¿no? a... ¿Hay alguien que tiene una pregunta, María. Dice ah, Mari gracias. que es una entrevista muy humana. Gracias. Es que ese es tu estilo, hija. Haces unos trabajos muy bellos. De verdad. Estoy tratando de invitar a todos mis amigos, mis amigos escritores, primeramente. A lo mejor, ya con el lapso del tiempo, vamos a ingresar a otro tipo de charlas. Pero tú eres una de las una personas que la he tenido muy cercana todo mucho tiempo, y por eso quise tenerte una de las primeras también. Así que no, un placer, placer muy grande de tenerte aquí, Alicia, y que hayas podido venir. Gracias. Y aquí me está oyendo Moreno. Gracias, Alicia. Así que ha sido realmente un placer, sin más. Para, para en corazón en su momento encurazón, si tiene, ¿tiene alguna cosa para comentarnos tiene la, oportunidad, ¿tiene la ahora? oportunidad ahora perfecto te agradezco mucho agradezco a todas las personas que hayan estado escuchando a mi familia que se, haya, que se haya conectado a mis amigas que les mandé la invitación y a tus amigas y a Mari y a todos les agradezco mucho esa deferencia que tienen conmigo pobrecita, ya estoy ancianita, pero bueno, no, no, no, no, no. no, no. no, no. tú de anciana nada, no, nada, nada, nada, no, yo sé que no, yo sé que no es no es por eso, pero bueno, eh, eh, el ser este, víctima, de vez en cuando parece que ganamos algo, así es de que me victimizo de vez en cuando, Adita, linda, preciosa, hermosa, eh, deseo que y tengas eso, éxito. Sé que vas, van a ser un éxito tus entrevistas. Eh, los compañeros estamos poniendo todo nuestro empeño para apoyarnos de alguna manera. Y bueno, pues te deseo éxito. Mucho, mucho éxito. Así también, y esperando el próximo libro verlo y poder eh, disfrutarlo junto contigo. Así que ahí estaremos. Ah, okay. Muchísimas gracias bueno, por este a ti. estamos viendo nosotros el día jueves. Adiós y muchísimas gracias. Adiós.